¡Hola! Analicemos paso a paso. Siempre cantan las mismas canciones de los 90. Se entiende la oración, ¿verdad? Implícitamente estamos pensando en algunos cantantes bastante pesados. Tiene un solo verbo, que es cantan. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? Algunos cantantes, ¿verdad? Y no aparece en la oración. Por lo tanto, estamos hablando de una oración simple cuyo sintagma verbal, predicado verbal, es todo. Siempre cantan las mismas canciones de los 90. El sujeto está omitido. ¿Cuál es el núcleo de este sintagma verbal predicado verbal? Cantan es el verbo. ¿Y qué cantan? El siguiente paso es buscar el complemento directo. ¿Qué cantan? Las mismas canciones de los 90. Las cantan. ¿Sólo las mismas canciones? De los 90... Es un complemento de canciones, es un tipo de canciones, ¿verdad? Por lo tanto, el complemento directo, sintagma nominal. Complemento directo es todo. ¿Por qué sintagma nominal? Porque canciones, que es el núcleo, es un sustantivo, es un nombre. Las sería el determinante, las canciones mismas también está determinando a canciones. Por lo tanto, también sería un determinante y nos falta de los 90. Hemos dicho antes, es un tipo de canción, canciones de los 90. De es una preposición, así que es un sintagma preposicional complemento del nombre. Está complementando a canciones y no es un adjetivo, es un complemento del nombre. Donde De, hemos dicho que es la preposición, por lo tanto es el enlace y el término serían los 90. Si lo analizáramos, los sería el determinante 90, el sustantivo, por eso es un sintagma nominal término, et, enlace término de los 90, ese es el complemento del nombre. Siguiente paso, analizaríamos el complemento indirecto. ¿A quiénes cantan? No lo dice la oración. Siguiente paso, complemento circunstancial, aquí sí, de hecho nos ha quedado una palabra por ahí colgada, siempre, es el sintagma adverbial, siempre es un adverbio, que tiene función sintáctica de complemento circunstancial de tiempo. Cuando cantan, siempre cantan. Quedaría analizada así esta oración, siempre cantan las mismas canciones de los 90. Gracias.